Bueno, muchos de los conceptos de la investigación social cualitativa han sido adoptados de veras en un discurso religioso por ejemplo de la citología ¿no? y las películas estas que hacen y demás parten de estas ideas de la física cuántica y demás y nosotros nos creemos como suicidar cada vez que, no, que lo vemos porque nos resta seriedad y porque no tiene mucho, ¿no? en realidad lo que sí es cierto es que nosotros, es decir, los cualitativos los consideramos que la realidad es algo a la que no podemos acceder sino a través de nosotros. Es decir, si bien es cierto que la realidad existe fuera de mí, el dar cuenta de ella depende de mí. Y por lo tanto, lo que yo digo de ella pasa por mí. Por eso no creemos en lo que no consideramos que sea posible ser objetivo en esos temas y esto genera muchos cosores, ¿eh? porque lo tenemos muy metido eh, esta idea de que hay que ser objetivo es parte de nuestra formación desde el kinder todos nosotros hemos sido formados en ese en ese, en ese paradigma ¿no? tan es así que cuando nos peleamos, por ejemplo, con el novio o con la novia o lo que, lo, lo que prefieran, este, ¿qué es lo, lo que pasa? Que te dicen, es que, es que no eres objetivo es que eso es muy subjetivo ¿No? Y entonces ya te dio una cosa. Como si ser subjetivo fuera sinónimo de falso, de no es cierto, de estás mintiendo. Ahí sí, chicas, cuando los hombres, porque esto es muy patriarcal, cuando los hombres les digan, es que no eres objetiva, tú dile, tú le contestas, tú tampoco. Papi. Porque aquí no hay objetividad. Entonces, lo importante es el sujeto. Es decir, por quién pasa el conocimiento para dar cuenta de él. Si yo hago la misma investigación que otra persona esa investigación no va a ser igual. Ahora, tampoco va a ser por completo diferente, porque no estamos delirando, o sea, no estamos fuera de la realidad. Pero cierto es que quien soy yo imprime cierta manera de entender la realidad. Y en la realidad social esto es aún más cierto, porque la investigación social cualitativa o el acercarnos a las realidades sociales implica, por sobre todas las cosas, interacción humana. Y la interacción humana no es objetiva. No es objetiva. Díganme que alguno de ustedes, ahora que fue el Día del Padre, ¿no? yo que tengo complejo de letra, cuando me dicen es que tu relación con tu papá es objetiva, o sea, pero para nada, para nada. O sea, a mí me dicen, ¿y tu papá tiene defectos? No, ni uno. Por supuesto que no. No puede ser objetiva en la interacción humana. Puedes tratar de ser, más o menos, ¿no? sensato de ver las cosas, pero cuando nosotros nos relacionamos, bastante difícil es relacionarse para que encima estemos intentando que esa relación sea neutral, sea séptica. ¿no? Y sin embargo, eso que suena tan raro, es lo que nos pide la investigación tradicional. La investigación tradicional te dice, hay que ser objetivo. No te debes involucrar. No debes de poner sentimientos. No debes de poner emociones. Y a lo mejor eso está muy bien cuando trabajas con mi grupo. No sé. No sé porque a lo mejor yo hasta en mi cariñería. No sé. Pero cuando trabajas con personas, de veras. Y cuando trabajas con tragedias, de veras se puede ser neutral. O sea, de veras vamos a jugar a esto de yo objetivamente voy a ir a hablar con los familiares de las personas desaparecidas que están cavando en fosas clandestinas, sacando restos humanos para ver si son sus hijos o son de otros, y yo voy a ser neutral y objetivo. Si alguien puede, cuiden de esa persona. <risa> la verdad. ¿No? Perdón. Solo que sea marciano. Pues de estar hay de estar de estar que. Alguien ajeno a todos estos dolencias. Y no, sin no. embargo, eso es lo que pide la investigación formal. Eso es lo que pretenden que nosotros hagamos. Y la verdad es que no. Pues no. La mayoría de nosotros no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? que nosotros entregamos resultados diferentes o los cambiamos o ahí les medio quitamos para que pasen ¿no? o de plano nos volvemos activistas ¿no? y entonces en los centros de investigación y demás nos critican porque somos activistas porque no somos objetivos porque cómo es posible que pierdas la objetividad bueno, la investigación cualitativa por eso no trabaja desde la objetividad la investigación cualitativa además de ser humana es un tipo de investigación que parte del compromiso con las personas. Es una investigación comprometida. No es neutral, de ninguna manera es neutral. De hecho, este, no buscamos la neutralidad. Se critica por eso. Pero es que hay una diferencia. En el paradigma tradicional, que ya se los puse ahí, se llama paradigma explicativo que es en el que nos hemos formado, lo que se considera importantísimo es generar conocimiento por generar conocimiento en sí mismo. Es decir, el valor es haber generado conocimiento. Para la investigación cualitativa, el conocimiento que se genera, se genera para algo. Si no incide en la realidad de las personas, entonces ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y no estoy hablando de antropología aplicada, ¿eh? ni de ciencia aplicada forzosamente, pero sí estoy hablando de conocimiento que incide en el bienestar de la gente, empezando por el nuestro, como investigador. Conocimiento comprometido con las personas. No es conocimiento aséptico, no es conocimiento adecuado. Ahora en el paradigma explicativo que parte del presupuesto de objetividad como les acabo de decir dicen que son neutrales y que son asépticos, pero eso tampoco es cierto entonces yo suelo decirle a mis alumnos de la ENA, esto es como la comunidad LGTBIQA creo que hasta ahí estamos todavía hasta ahí en el sentido de hay los que son y closetean. O sea, los cuantitativos que son cualitativos en cierto sentido, pero hacen como que no son. Hay los cuantitativos que ni cuenta se dan, que ni se aceptan, o sea que primero muertos que decir que tienen algo de cualitativos y que sin embargo no son. Y hay los cualitativos, como yo, que nos trepamos a la carroza, nos metemos en las plumas, renunciamos a la objetividad y nos peleamos con todo. El mundo. Así de fácil. Lo que trato de decir es, la ciencia supuestamente objetiva no es tan objetiva como crees. Y eso nos pone súper fuerte. ¿no? O sea, eso se vuelve incluso una lucha de poder en serio. No? O sea, de pleitos así impresionantes. Decirles que su ciencia no es tan objetiva como creen es el peor insulto que les pueden Y sin embargo no lo es. ¿Por qué? Pues simplemente porque ellos son sujetos mirando la realidad y en esa medida, por más objetivos que quieran ser, están dejando su eh, subjetividad en el objeto. ¿no? Pero nosotros hasta eso no les discutimos si quieren que lo sigan haciendo, nada más lo que queremos es que nos permitan a nosotros abrir los espacios que necesitamos, porque la realidad es que hemos tenido, cada vez estamos más abierto la pero hemos tenido que pelearnos con las instituciones, hemos tenido que ganarnos los espacios en pleitos increíbles, o sea, cuando tú, por ejemplo, eh, eh, metes un, un proyecto, por decirles algo a Conacyt, con así es paradigma explicativo. ¿no? Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, te dicen, yo les digo a mis alumnos, una de las cosas que nos hacen es que juguemos a los videntes. Hay que jugarle a la evidencia. O sea, te dicen, oiga, ¿y, ¿y cuántas entrevistas vas a hacer? Pues hay, al, al cálculo de Buen Cubero, ¿no? uh -huh. pues 25. ¿no? Y llegas y resulta que nada más puedes hablar con 10. Y tú regresas con Conacyt y le dices, nada más hice 10 entrevistas, no. Si no hay 25, no. ¿Qué haces? Te inventas las otras 15, les dices desde el principio que hiciste 15, ¿no? o digo 25. Porque está desfasada la investigación de la realidad. ¿Sí? Decides que vas a hacer historias de vida, y se te muere la señora de la historia de vida la mitad de la investigación. Les digo a mis alumnos, yo los veo cuando tienen lo de Conacyt, los veo que andan ahí ya con la ouija y ya viendo cómo siguen entrevistando a la señora porque en el, en el paradigma explicativo, en el método tradicional, además es rígido y es inflexible. ¿no? Ahora, Yo aquí quiero hacer una aclaración. El método científico tradicional es más rígido y es más inflexible en las ciencias sociales que las ciencias en las que tuvo origen. Como siempre, somos más papistas que el Papa. Los físicos, los biólogos y demás, sí se permiten discutir su método, sí se permiten, hay discusiones interesantísimas y sociólogos, antropólogos, abogados, ah, no, necios. Defendiéndolo y defendiendo. Los más rígidos, cuando somos nosotros los que trabajamos en contextos sociales donde tendríamos que tener más capacidad para hacerlo. Entonces, al paradigma explicativo nosotros respondemos digamos, con una manera de tener la investigación diferente, es decir, con otro paradigma que conocemos como paradigma interpretativo griego. Durante mucho tiempo se habló del paradigma interpretativo solamente. Eh, ¿por qué? porque esto, esta postura surge bueno, no surge eh, desde, el, desde Aristóteles y demás, ya estamos en esta discusión pero este paradigma interpretativo crítico empieza a tomar fuerza o a ser visible en la, en la ciencia y sobre todo en las ciencias sociales eh, cuando emergen los postmodernos ahora, ojo no somos postmodernos. Esa es otra de las cosas que nos molesta muchísimo. Porque los postmodernos pre hicieron las preguntas, digamos. Pero luego no respondieron y se fueron. Y nos dejaron ahí con el barco a medio deriva. Y las propuestas cualitativas que surgen a partir de eso no son postmodernos. Porque para todo nos dicen posmodernos. El postmodernismo en este sentido es la ideología del capitalismo también el posmodernismo tiene que ver con el hazlo tú mismo, con la superación personal que no supera lo personal con abrazo a un árbol pero ni lo plantas ¿verdad? y yo no estoy de acuerdo con esas cosas nosotros no estamos en el asunto de la posverdad y del no compromiso, o sea, nada que... sin embargo sí es cierto que empieza con los o sea, son los posmodernos los que empiezan a decir, oigan, pero ¿quiénes son, por ejemplo, ¿quiénes son los dueños de la información de su trabajo? ¿la gente o ustedes? Entonces los posmodernos proponen, por ejemplo, hacer etnografías en donde pusieras como autor a todos los miembros de la, de la comunidad con la, la que trabajaste ¿no? y al último, o cosas de esas. Pero... Los posmodernos llevan a tal grado el cuestionamiento que llega un momento que no tienen respuestas. Incluso uno de ellos, antropólogo, se va mejor a hacer performance y ya decide que mejor por ahí la rama, ¿no? Sin embargo, ahí no terminan las respuestas de las ciencias sociales a estas preguntas que quedan rayadas. Vienen otras propuestas que son las que constituyen lo que nosotros conocemos como investigación social cualitativa el construccionismo y el constructivismo sociales, la teoría de la complejidad, que todavía no es teoría ni es compleja, pero ahí vamos, este, la antropología de los mundos modernos, de los mundos posibles, eh, hay muchísimas propuestas. ¿no? Entonces se le conoce como paradigma interpretativo porque cuando empezó con los postmodernos, la propuesta era interpretar la realidad, es decir, nosotros no podemos explicar la realidad porque nosotros no somos realmente objetivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Interpretar la realidad. ¿Cuál es el problema de interpretar la realidad? Pues que hay tantas interpretaciones como sujetos. Entonces, ¿cómo llegamos a un consenso? Eh, el asunto es que no es interpretar nomás lo que se me ocurre. Hay que hacer una interpretación crítica de la realidad. Y aquí, en lo crítico, es donde nosotros encontramos lo que nos da rigurosidad y seriedad a los trabajos de investigación cualitativa. Que en eso eh, hablaré un poco, un poco más adelante. Pero lo que les quiero decir es: la investigación social cualitativa sí es rigurosa. De hecho, yo podría decir que es más rigurosa que la vida. Pero no es rígida. Es decir, es un tipo de investigación flexible. Es un tipo de investigación que se construye sobre la marcha, que se construye en el proceso, que te da permiso de modificar cosas en el proceso mismo. Pero es más rigurosa que la otra, porque nosotros estamos constantemente vigilando lo que estamos haciendo y teniendo que explicar todo lo que hicimos. Les pongo un ejemplo. En una investigación común o tradicional, uno pone en la parte metodológica eh, hice, hice tres temporadas de campo en tal lugar eh, encontré informantes clave que son de estos conceptos así que hay que cuestionar muchísimo eh, hice cuatro entrevistas y tal tal en una investigación cualitativa nosotros tenemos que explicar por qué decidimos lo que decidimos con cada uno de los criterios, si en algún momento cambió la estrategia, porque la adecuamos a la realidad que encontramos, ¿cómo cambió? ¿Hacia dónde cambió? ¿Para dónde cambió? O sea, nuestro trabajo es muchísimo más complicado. Entonces, yo siempre que veo una tesis, por ejemplo, de mis alumnos, porque luego se puso de moda, ¿no? Investigación social cualitativa, te da una gana de conocer, pues tú, ¿y qué haces investigación social cualitativa? Y entonces yo les digo a mis alumnos, quiero, digo, agarro las tesis y lo primero que hago es irme al apartado de metodología. Claro, porque yo me dedico a esto. Cuando yo veo que es una página, dos o tres, ni lo leo, regresa. Es absolutamente imposible que una investigación cualitativa bien hecha no tenga un apartado de metodología amplio, porque lo que le da sustento y rigurosidad a nuestro trabajo es el método. Lo que hacemos nosotros es construir método. Si no construimos método, no estamos haciendo investigación cualitativa. Estamos usando técnicas cualitativas, que es una cosa diferente. Y usar técnicas cualitativas no es garantía de nada. O sea que bueno, pues sí que. También este, Sabritas utiliza técnicas, o sea, pues sí, Kellogg, mezclé. ¿sí? O sea, los estudios de mercadotecnia utilizan técnicas cualitativas. ¿Hacen investigación social cualitativa? No. No. Utilizan técnicas. Ahora, aguas, porque cada vez más se acercan a hacer investigación cualitativa con tal de vendernos cosas. Pero es totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, en el paradigma interpretativo crítico, partimos obviamente de un paradigma diferente, que es el paradigma de la subjetividad, el presu, perdón, de un presupuesto diferente, el presupuesto de la subjetividad. Es decir, si de este lado consideramos que la realidad es algo que yo puedo ver neutralmente, objetivamente, fuera de mí, de este lado, nosotros consideramos que la realidad es algo que no puedo ver sin que pase por quien soy yo. ¿No? Ejemplos, ¿ustedes creen que, puede, que, que, puede, que es el mismo trabajo si lo hace un hombre o si lo hace una mujer, por ejemplo, cuando hacemos un estudio sobre violencia contra las mujeres? ¿Es igual? No, ¿Hay uno mejor? No, la idea sería que, que fuera un complemento de ambas visiones. La idea sería que un hombre hiciera su versión y la mujer su versión y contarlos. Ese problema aquí con la historia. Siempre la historia la escriben los vencedores y siempre va a haber otra oposición. Por eso está el famoso libro de lo, la Crónica de los Vencidos. La visión de los Vencidos. Ah. O sea, yo creo que de que haya una versión y otra para que se pueda hacer una comparación, yo creo que justamente ese es el error. Uh -huh. O sea, debería de ser justo algo integral, no es que sea algo mejor el que una mujer haga porque sinceramente la perspectiva es diferente, o sea, verdad y es una, es una discusión que siempre va a estar ahí, pero pues no, si un hombre nunca va a sentir es algo de ir por la calle y que te digan algo y que no sepas ni qué hacer, si salir corriendo o qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo es eso. O sea, no es que necesitemos de un lado y del otro, uh -huh. sino que justamente se haga algo integral y que sea como participativo y decir, pues, perdón, pero una sociedad, justo, ¿no? La realidad no solo cabe en cómo lo vemos nosotras las mujeres, sino cómo lo viven también los hombres. Uh -huh. Y hacerlo, pues, como uno. Uh -huh. ¿Alguien más? hasta como es la historia, ¿no? Que, como dice aquí el compañero, uh -huh. que la historia está escrita por los vencedores, ¿no? Ajá. No es lo mismo, por ejemplo, cargar un costal, que nosotros lo hemos cargado desde antaño, uh -huh. que a un extranjero, que claro. ya no. Así es la historia y así es los rituales, ¿no? Uh -huh. Vienen de paso y ya lo, lo plasman, ¿eh? uh -huh. Entonces, tiene que estar más enfocado y empaparse, ¿no? Estar, yo lo que le digo a gente también. Que deben empaparse con el campo, ¿no? deben uh -huh. estar con la comunidad, ser uh -huh. partícipes para que sepa cuánto pesa se hace costar. Okay. Uh -huh. ¿Alguien más? Sí. Eh, a mí me pasó cuando capacitamos a Tribunal de justicia sobre la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Evidentemente, pues un magistrado, hombre, ni por aquí le no pasa que eso exista. Uh -huh. nos decían: es que uh -huh. eso es una exageración Eso no es verdad, eso no sucede. Y nos uh -huh. escucha y están juzgando y están diciendo sobre la vida de muchísimas mujeres y perdón, pero su visión no solo no es objetiva sino es una visión francamente eh, eh, decía, decía después la doctora son guardianes del patriarcado claro. son misóginos entonces la visión que ellos tienen y la visión de quienes hemos trabajado uh -huh. con víctimas es absolutamente diferente ajá entonces yeah. <risa> este, este, Sí, o sea, no es que sean mejor o peor, ¿no? pero evidentemente quien vive una realidad todos los días, y digo, ayer tuve la oportunidad, les comento rapidísimo, de estar en el caso, en la conferencia de prensa de Valentina Rosendo Cantú, uh -huh. me queda claro que lo que ella vivió no lo entendemos. Bueno, hablo por mí, digo, soy mujer, y he el acoso, y he trabajado en violencia en general, muchos años, desde muchas áreas, pero en las palabras señor de Valentina Rosendo Cantú, y por aquí le pasan al general secretario. ¿no? No. Entonces, no es que sean hombres o mujeres, o sea, uh -huh. sino que es una realidad absolutamente diferente, como dice la que nos toca y la que nos, nos, por todo nos que arrasa la realidad. ¿no? Entonces, creo que sí hay una gran, gran diferencia. Y si me he tocado con colegas abogados, hombres, por ejemplo, con el Ministerio Público al hacer una denuncia, un acompañamiento, digan, uh -huh. pues yo le decía de qué, señora, no le hicieron nada, yo la hago muy bien, yo no me uh -huh. la han dicho nada. Uh -huh. Y te das cuenta que su concepción del mundo y su concepción, y son ministros públicos, uh -huh no lo ven. Bueno, yo ahí creo, haciendo, haciendo, algún, perdón, a, no eso, ¿no? haciendo un paréntesis, yo creo que en algunos casos es franca misoginia, ¿no? Sí, por supuesto. porque no siempre es que no lo vean, es que les parece ah, que a una sí. mujer que, les toque, que le toquen el trasero no siente nada, pero que se les tocaron a ellos, ¿eh? porque ahí no es que no sepan. ¿no? No. Pero existe esa otra postura que tú dices, no dices. Termino mi idea este, con respecto a la visión de los… Vencedores, este, y ahorita lo que están hablando, eh, yo creo que más bien es, está más ligado a la cosmovisión, a cómo vemos la realidad, porque esto que ustedes mencionan de la discriminación a la mujer, hace no más de 200, 300 años era la esclavitud, y era algo legal, era algo jurídicamente aceptado por la sociedad. Entonces, son luchas que se están dando, y el día de mañana que ya se acepta a la mujer, siguen la, las minorías homosexuales, y luego los latinos, o dependiendo, o sea, siempre va a haber esa. ¿Es esa ritualidad bajo la que hemos crecido? Uh -huh. y que hay culturas y la han compartido. Ok, sí, diga. Sí, yo creo que este, el, este ejemplo nos sirve para ver cómo eh, no podemos construir el, el, el mismo. No y podemos llegar al mismo resultado en el estudio sobre la violencia de la mujer, hombre y, y, y mujer. Porque van inmiscuidos precisamente lo que usted hablaba, ¿no? O sea, son emociones, son sentimientos, en primera instancia, ¿no? Y la otra, la, la cuestión histórica. Hemos estado, este, decía alguien por ahí, no recuerdo el nombre, nos van troquelando nuestro pensamiento, nos van imponiendo una realidad, o sea, se va construyendo una realidad social que obviamente no es, este, eh, va en contra. En contra de los derechos de la mujer, en contra de los derechos indígenas, en contra de todo el mundo, ¿no? incluso del, mi, del mismo una, hombre. ¿no? Es una eh, ideología hegemónica, ¿no? en donde no caben los diferentes. Eh, Acotarme el asunto, la respuesta digamos, a lo que les pregunté es, evidentemente no es mejor un estudio que otro, es diferente. Hay que entender la diferencia. El método tradicional explicativo tiende a igualar. El método social cualitativo pretende comprender la diversidad. Son conceptos totalmente diferentes. Nosotros no queremos explicar como en el paradigma explicativo, nosotros queremos comprender la realidad de otras personas y de nuestras propias eh, ¿no? entonces la diferencia deja de ser un problema para nosotros y aquí voy a decir una cosa que a veces resulta muy polémica pero que me parece interesante además con ustedes que, que están cercanos a la defensa de los derechos y demás eh, desde la investigación cualitativa se considera que el valor no es todos somos iguales. ¿eh? Nosotros estamos en contra de ese todos somos iguales. Nosotros creemos que el valor es todos somos diferentes y está bien que así sea. Es totalmente diferente. Nosotros no queremos que todos sean iguales. Nosotros no queremos eh, homogeneizar. Nosotros queremos que pueda vivir la diferencia, que pueda existir la diferencia. Es totalmente diferente. Y claro, viene el rollo de la equidad, esa es otra cosa. Por supuesto que estamos de acuerdo con la equidad, con la igualdad de derechos, es decir, que todos tengamos los, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Pero no estamos de acuerdo con este asunto de todos somos iguales. Y menos en un país como México donde tenemos una diversidad enorme, pero es que además nuestra diversidad es lo que es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos puede hacer fuertes. el tener tantos grupos distintos culturalmente, ideológicamente, con una cosmovisión diferente, que ven el mundo distinto entre sí, porque además este concepto de pueblos originarios, que es más respetuoso que de indígenas, no deja de hacer algo que es injusto, que es, vamos a englobar a todos como si fueran igual Y no es lo mismo. No tiene nada que ver un, un, una comunidad central con una comunidad rarámuri. Son diferentes, pero nos cuesta tanto trabajo lidiar con la diversidad. Nos cuesta tanto trabajo asumir como un valor positivo la, la diversidad. Que nos parece fácil, mejor vamos a englobarlos todos como en ese otro. Ese otro que está ahí, que no nos queda muy claro, pero es el otro. ¿no? Y con toda y buena intención, ¿eh? pero no es lo mismo. Entonces, cuando se hacen, por ejemplo, leyes para los pueblos originarios, ¿para cuáles? Partiendo de cuáles, hablando con quién a quiénes citaron, porque tendrían que participar representantes de todos. ¿no? Y luego ahí tenemos otra bronca, porque esta noción de representación que se tiene en la sociedad occidental, permítanme que lo, que lo entre comillas, porque luego le digo a mis alumnos, pues es que, que, es que somos muy occidentales, yo no nos veo muy occidentales, ¿no? o sea, ¿occidentales para quién? Los franceses no nos ven nada occidentales, ¿eh? o sea, los alemanes ahora que les ganamos no nos ven nada occidentales, o sea, esa idea ¿eh? de que México tiene a unos occidentales, está rarísima. ¿No? Esa idea de el mestiz, es, estos mestizos, ¿no? tampoco sabemos qué es mestizo, o sea, cuando nosotros decimos es mestizo, si nos preguntan a los antropólogos, ¿eh? ¿y qué es mestizo? Pues ni sabemos muy bien qué es. ¿no? ¿Cuándo es más mestizo? ¿Cuándo es menos mestizo? ¿Dónde ya es indígena? ¿Dónde no es indígena? O sea, todas esas cosas demuestran nuestra incapacidad para asumir algo que es muy simple: no es indígenas, es el tal. ¿Sí? Es distinto. Yo entiendo, seguramente eh, para el sistema jurídico mexicano imagínense, ¿no? La loca de Tania quiere que tomemos en cuenta todo. Pues la verdad sí, pero no creo que me haga el caso, ¿no? Porque además sé que es difícil, muy difícil. ¿no? Bueno, según aquí de Beltrán y dicen aquí decir dice que es de aquí. Híjole, eh, sí. Pero... Es de, según el. En sus... Ajá, pero entonces, y entonces, ¿por qué Aguirre Beltrán hablaba de mestizos? Porque Aguirre Beltrán hablaba de, entonces no soy de aquí, ¿o cómo le hago? Lo que pasa es que Aguirre Beltrán, eh, yo creo que hay que respetarlo y hay que, hay que hay que tenerle respeto porque es uno de los pioneros, sobre todo de la antropología médica, que es algo que yo me dedico. Pero que sea uno de los pioneros no quiere decir que no sea cuestionable. Entonces, yo siempre digo muy feo, pero tus pues, vacas sagradas más en la India. Hay que, hay que bajarlos del, del pedestal y hay que tratarlos con respeto, sí, porque tampoco vamos a decir, ¿no? Como algunos de mis alumnos que dicen, este, Julio Cortázar es una basura, digo, ¡ay Dios, ¿no? De ignorancia es atrevida. Tampoco, nos pues, vamos a tirar la basura, pero sí, hay que cuestionarlo, cuestionarlo. Y Gonzalo de Ría Beltrán junto con otros es de una época, de la época del indigenismo. Y el indigenismo justamente lo que propuso fue intentar homogeneizar a la población culturalmente. ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es muy difícil gobernar un país pluricultural, ¿no? tan diverso como es México. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer que todos culturalmente seamos homogéneos. ¿Por qué se pensaba así? O sea, hay que entender las cosas en su contexto. En ese momento que es, digamos, la primera antropología mexicana, ¿no? eh, bueno, sí, digamos ya como con fuerza, ¿no? la, la teoría que imperaba, igual que en la...